Colegio dominicano, colegio médico dominicano. médico dominicano, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos hable de la situación eh, que se está viviendo en nuestra provincia y específicamente en el Hospital San Vicente de Paul. Buenos días, doctor. Buenos días, cómo están todos. Espero que el señor le proteja si Gracias, gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la sí. situación? Eh, la realidad actual de San Francisco de Macorís a, a, a, a este momento? Son las 8 y 40 minutos. Bien, no, como todos sabemos, estamos en este momento mundial de esta pandemia. Aquí San Francisco, lamentablemente, fue uno de la, la primera provincia en que tocó este, este mal. Eh, tenemos un grupo de apoyo de médicos que están trabajando tal vez con con material tal vez insuficiente, pero portando de fin en, eh, para ayudar a la población. Eh, doctor, eh, creo que usted había hecho una llamada a este programa la semana pasada y había manifestado que habían llegado los equipos de protección aquí a, a San Francisco y que según la información que tenía eran suficientes. ¿Qué pasó? No era, eh, ¿No se había confirmado esto? esa llamada, cuando le hablamos le dijimos que se habían repartido cierta cantidad de kits uh -huh. a los médicos, eh, los kits se van agotando, en el día de hoy no sé, honestamente eh, qué cantidad están entregando pero, bueno, y le digo la cantidad de pacientes que se están viendo es eh, para hacer que los materiales se vayan agotando, ahora nosotros como colegio médico eh, estamos a la, a la directriz de que a, apoyar, de que los médicos reciban lo, lo más que se pueda conseguir. Pero estamos en un momento en que por más que las autoridades quieran entregar, yo estoy consciente que no hay tanto, tanto, tanto material. lo que seguimos solicitando que busquen la manera de seguir equipando, entendemos que al país le han llegado alguna, algunos kits para donaciones desde Miami, eh, y estamos viendo, tratando de que lleguen aquí a San Francisco, que es la zona donde ahora mismo están más eh, atacando estas fuentes de pandemia. Correcto. Doctor, doctor. Es, eh, eh, eh, Wander, por el favor, pregúntamele algo al doctor. Ajá. Con eh, relación. vamos a ver me, ¿Me puede escuchar, doctor? ¿Me puede escuchar? Tú no. se la puedes preguntar con relación a los, Dios, a los médicos que, y enfermeras que hay sido contaminados, que eh, están contaminados, aparte de Morisete y Garagón. Eh, eh, Fulvio Ureña le pregunta sobre la situación de los medios que han resultado positivo, por ejemplo, el caso del de doctor Morisete y el caso de Andrés Federico Garabón. Hemos estado indagando, no directamente con ella ni sus familiares, pero las respuesta que tenemos es que han estado estables y que, han estado, que siguen en mejoría, eh, al igual que otras eh, personalidades que han estado saliendo positivos. Correcto. Doctor, con relación a la cantidad de fallecidos que ha informado o que va informando eh, periódicamente el Ministerio de Salud Pública, eh, ¿concuerda con, la, con los datos que ustedes puedan tener de las muertes que están sucediendo aquí en San Francisco? ¿Con la, la, la, la, la realidad? Sí. Eh, tal como le dije aquí a eh, no concuerdan y nunca van a, con, a concordar por dos aspectos uno, las muestras para la, la toma de muestras son muy insuficientes para diagnosticar el paciente que ha fallecido que, que, ha, estado, que ha estado enfermo y que luego falleció para decir, este pertenece a, a coronavirus y lo otro también es que muchos eh, no han pasado a la estadística completamente eh, no es un asunto propiamente del gobierno, pues sabemos que la, eh, la, las pruebas a nivel mundial están escasas. Eh, pero debería sumarse mucho de esos pacientes con eh, características clínicas y tomográficas de esta tecnología para asimilar un poquito más a lo que es la realidad. Correcto. Eh, con relación a, sí. al... No sé si usted tiene algún tipo de información sobre el trato que están recibiendo la, los aislados, tanto los que están ingresados en el hospital San Vicente como los que están en Aguayo. ¿Tiene algún tipo de información? Con, con respecto al hospital, eh, ayer recibieron un equipo para preparar áreas para lo que es pacientes delicados que necesiten ventilación mecánica y estaban a la espera más ventiladores mecánicos no sé si ya llegaron y con respecto a los de Aguayo eh, en la mañana de ayer se me informó que se le iban a suministrar un poco más de comodidad en el sentido que le iban a asignar eh, abanico eh, insumo pero el contacto no, no, no, no lo he vuelto a tener porque les digo que también yo estoy aislado tengo cinco días porque he estado con los y además yo he estado con demasiados pacientes que han estado positivos y yo estoy en turno esperando que me vengan a tomar la muerte ¿Cuántos días tiene usted doctor en turno? No, en turno dos ¿Dos días? Uh -huh. Correcto, con relación a la cantidad de médicos anoche nosotros hablábamos con el director del hospital de San Vicente el doctor Francisco Ureña y él nos dice que han creado una especie de estrategia de no juntar a los médicos en su mayoría en el hospital sino hacerlo por turnos de varios días, con la idea de que en el caso de que uno se contagie, bueno que no salga todos contagiados y poder tener esa respuesta, ¿cuál es su opinión con relación a esto? Esta es una muy buena medida, por dos aspectos una, para no contagiar al personal médico y otra, para que haya eh, médico para más adelante, porque si todos caemos ahora, nos agotamos ahora o fallecemos ahora, va a ser más difícil eh, lo que falta, porque este, el pico de la enfermedad todavía está en una etapa de ascendencia, donde hay que ir controlando y hay que evitar agotar a todo el personal de salud, no solamente los médicos, enfermeras, camilleros eh, concede, eh verdad, la cocina, la limpieza to, a todo el mundo de personal de salud Correcto bueno, pues, ese es el final, doctor, a la población de San Francisco de Macorís la región. A la población, le voy a mandar un mensaje a ustedes como periodistas. Uh -huh. Yo veo en las redes y en la televisión cómo están yendo a caer en todos los casos sin protección. Y han caído varios ya de ustedes. Entonces, tomen la visión. Entonces, proteganse, consigan, consigan kicks para cuando vayan a ir a los hospitales, cuando vayan a estar hablando con personas que probablemente estén infectadas, para que se protejan Correcto. y a la población que mantengan la calma, que se mantengan en su casa, que acaten los llamados que estén tomando las direcciones, porque eh, es muy fácil pensar en de su casa. Ah, no, que lo que tienen que llevar es comida a todo el mundo, pero que no es fácil llevar comida a todo el mundo, a todos los barrios. ¿Te entiendes? Que lo que hay es cooperar. Yo sé que es un momento difícil y es una respuesta difícil. Pero si todo ponemos en nuestra mano, en nuestro corazón, esto vamos a salir rápido. Conmigo. Así es. Doctor, una última pregunta. Eh, ¿Alguien denunciaba de que a los eh, pacientes del Hospital San Vicente Paul no se les estaba eh, medicando de manera correcta? ¿Algún, ¿Algún tipo de información con relación a esto? El problema es que la medicación primero va a ser por síntomas, entiendes? Porque no hay una, un tratamiento específico. Correcto. Y luego, a medida va presentando los síntomas, es que el médico va trabajando. Eh, si, si vieran la realidad también en resolución, ya hay muchos pacientes que han salido de las clínicas y de los hospitales. No es tres, como dice la estadística, tampoco. Entiendes? yo tengo personas conocidas que son más, mucho más detrás, que ya están bien. Correcto. Entonces, eh, la enfermedad es una enfermedad eh, eh, mortal. Eh, hay muchos factores que interfieren en que una persona eh, avance más rápido a bien y otras a mal. Eh, un paciente diabético, un paciente fumador, un paciente añoso, etcétera, etcétera. <tose> complica la mala situación y son los que más fácilmente pueden su publicidad. Entonces, lo que no, no, no debería, no porque yo sea médico, pero no debería juzgar que no esté recibiendo tratamiento adecuado. Lo que pasa es que es una enfermedad eh, muy fuerte. Y con, rela y con relación al rebote de personas que supuestamente van a centros clínicos privados y que no lo quieren atender cuando tienen los síntomas. Mira, con respecto a, al rebote, como ustedes le llaman, eh, tanto en centros públicos como privados y nacional e internacionalmente hay una guía de protocolo para decir qué paciente va a la casa y qué paciente se queda, porque no todo paciente calificamos para estar ingresado agotando medio para otro que puede estar peor Bien. Bien. entonces me pongo yo como ejemplo, yo estaba aquí, yo estaba loquito porque me naran mas sin embargo no podía porque todavía no reunía la, la, el cuadro clínico completo del protocolo. Y yo soy del Estado de, de los Centros Clínicos de aquí de San Francisco. Y soy presidente del Colegio Médico y como quiera. O sea, que no tiene nada que ver con nada. ¿Entiendes? O sea, son una guía de protocolo por la OMS que exige que sea ese, el protocolo a seguir. Correcto. Bueno, doctor, un mensaje final. No, que nos mantengamos en la casa. Eh, si hay en la casa alguien con síntomas, que se aísle, mantengan mucho la, la limpieza, sigan sin recibir visitas, y nada, que orar, orar, sobre todo, eso es lo más claro. Bien, gracias, doctor. Eh, ahí estuvo el doctor Marco Bonilla, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte, a quien agradecemos el hecho de que nos haya dado esta información. Estamos haciendo contacto ahora con Miguelina Vargas quien es la directora del Servicio Nacional de Salud de la Región Nordeste en sustitución del doctor Ángel Federico Garabó eh, quien por cierto, a propósito de Garabó, hablamos con él hace unos minutos y nos informa que él está en buen estado, que está estable eh, él se encuentra en el hospital Ramón de Lara eh, para que la, la persona que se está preguntando está bien y se encuentra en el hospital Ramón de Lara ingresado. Eh, así que, bueno, no, no hemos podido comunicarnos con Miguelina Vargas Ella ya nos acaba de informar que está en una reunión y vamos a esperar unos cuantos minutos para hacer contacto eh, con ella. El Fulvio Amado, si tiene algún comentario antes de la pausa. Sí, bueno, eh, Fulvio eh, ¿Vas a entrar? Sí, Fulvio. Bueno. Eh, bueno Sí, eh, sí, Amado, estoy aquí. Ok, creo que la, las declaraciones del doctor Bonilla son muy, como te digo?, engundiosas en el sentido de que traen la calma. Se trata de una persona que conoce el sistema, que conoce los hospitales, que conoce las clínicas, que conoce a los médicos y que sabe que hay que ver las cosas con, en su justa dimensión para evitar el pánico para evitar una situación eh, mucho más grave que incluso la misma enfermedad. Si entramos en pánico, las cosas pueden eh, variar de manera desfavorable, muy desfavorable. Así es. Precisamente, bueno. él pone de ejemplo, Amado, él pone de ejemplo su propio, él, él mismo se pone de ejemplo. Sí, su propio caso. Él tiene síntomas, él tiene síntomas. Y él quería, él sentía la necesidad, de, pero no entraba dentro del protocolo. Entonces se refugió en su casa. Tiene dos días que solicitó eh, que se le haga prueba y todavía está esperando. Lo que implica que en ese lazo de tiempo es que hay que tratar de, de, de, de disminuir que las, eh, los pedidos a la prueba a pacientes que tienen síntomas y el momento que se haga, se pueda disminuir cosa que podría ser más eficiente también todo lo que es el tratamiento y el cuidado que hay que tener contra esta enfermedad. Así es, así es. Bueno, eh, vamos a la pausa. Lo que hacemos contacto tanto con el director del Hospital San Vicente de Paul de San Francisco, así como también con Magdalena Vargas, la directora del Servicio Nacional de Salud de la Región Nordeste y eh, vamos a la pausa y regresamos con esta, esta parte interesantísima de, inform de información